El estilo CalArts no existe, es un mito, como un país donde el socialismo funcione o el amor que ella te dice tener. ¿Y por qué hablo de este tema casi dos años después de su estallido original? Pues porque el tema ha vuelto a relucir desde el estreno de Thundercats Roar, la animación que ha masacrado el buen nombre de Thundercats. Spoiler, no lo hizo. Comencemos por lo básico, se le dice estilo CalArts al estilo de dibujo simple que manejan muchas series de Cartoon Network o Disney, como Gravity Falls o Steven Universe. Para ilustrarlo mejor, existe ya una icónica imagen que muestra el diseño de varios personajes de dichas series. En cuanto al por qué se le llama estilo CalArts es muy simple, es porque los autores de dichas historias supuestamente se graduaron en el California Institute of the Arts, de ahí. Y sus siglas Calars. Desmontemos esto, primero que todo, la veracidad de la información. Sí, Alex Hirsch de Gravity Falls y Darren Nefcy de Star vs las Fuerzas del Mal se graduaron en Galars, pero aunque el estilo se parece, Rebecca Sugar del Esteban Galaxias y Ben Bokelet de Gumball no. Se intenta contraargumentar esta información diciendo que, aunque no sean egresados, están copiando el estilo de autores que fueron educados en dicha universidad nuevamente erróneo. Si nos vamos atrás en el tiempo y lo ordenamos por fechas de salida, el increíble mundo de Gumball es del año 2008, un año antes que un show más de J.G. Quintel, y dos años antes que Hora de Aventura de Pendantol War, que sí son egresados de Calars y no tienen este llamado estilo. Entonces, ¿no deberíamos llamarlo estilo MK, Ecole des Mysteries du Cinema de Animation? Siendo Bokelet el primero en presentar este supuesto estilo, ignorando claro toda la gigantesca variedad de diseños de personajes que posee su serie. Por ello, mi afirmación inicial, el estilo CalArts no existe, y es bobo pensar que sí. Ahora, lo que no es bobo es darse cuenta que evidentemente existe un patrón, un estilo de dibujo simplificado orientado a poder crear más con menos recursos y tiempo. ¿Cómo lo llamamos estilo Cartoon Network? Porque fue ahí donde inició todo, quizás. Como también podríamos decirle estilo Sugar, estilo MK o estilo Bokelet todas estarían igual de mal y darían para lo mismo. La verdadera discusión está en el trasfondo, ya que se dice que este estilo de dibujo y animación está arruinando a la industria de la animación occidental y está destruyendo las viejas y buenas animaciones y que el estilo es flojo y simplista y vamos por partes. La época donde Walt Disney sobreexplotaba a trabajadores ha pasado hace un buen rato. Las condiciones laborales, al menos en nuestro lado del mundo, han cambiado lo suficiente como para que por lo menos los artistas puedan cobrar sueldos viables. Que siguen existiendo casos de sobreexplotación en la industria, sí, pero ya no es la norma. A lo que voy es que hoy en día es más costoso hacer animación que antes. Por ello con el tiempo, las empresas han buscado sistemas que les permitan crear sus producciones en menos tiempo, con menos recursos y con una calidad mínima para sentir que avanzamos en el tiempo y que las animaciones no son bucles de 12 FPS como en Scooby-Doo. Es por eso que se han simplificado tanto las cosas. Se ha adoptado un estilo de dibujo y diseño minimalista con la intención de mantener en marcha la industria y, por qué no decirlo, ahorrarse un buen capital. Porque sí, las empresas podrían pagar más y ofrecer mejores productos, pero no lo hacen porque su producto ya funciona tal y como está. Hirsch, Bokelet, Quintel y Ward dejaron claro que puedes contar una historia con un estilo de dibujo y animación más simple, que no necesitas de grandes escenas de acción y apantallantes movimientos fluidos para contar algo. Y de ahí van a tirar las empresas para seguirlo haciendo hasta que el 3D nos absorba a todos como está pasando en Japón o el coronavirus nos mate a todos. Lo que pasa primero. Ahora, ¿esto está mal? La verdad es que un poco, sí. Si bien lo que acabo de explicar parece que me posiciona al lado contrario de la balanza, lo cierto es que sí estoy de acuerdo con que esto en su justa y cierta medida es un problema. Lo que hice aquí fue desmentir la existencia del supuesto estilo y aclarar el por qué se hace. Sin embargo, concuerdo con que esto no es beneficioso para la industria de la animación de Occidente. De ese extremo de la discusión, hay quienes alegan que esto ha detenido la maduración de la industria. Pero esto no es del todo cierto. Si bien la existencia de un sistema hace que sea más fácil tener una guía, eso no evitó la existencia de Infinity Train o Más Allá del Jardín. Series muy interesantes y ricas en conceptos e historia. Una cosa no tiene que ver con la otra. El problema es la cantidad. Cada vez las empresas se van a arriesgar menos con propuestas interesantes y es ahí donde puede estar el problema más grande. La industria se ha acomodado en una zona segura, y no los culpo. Encontrar una fórmula que funcione no es fácil. Lo que sí es fácil es apegarse a ella porque funciona. Mi canal es un ejemplo de ello. Sé que las noticias funcionan más que este tipo de videos. Por ello hay más de eso, sin embargo, experimento, pero cada vez con menos frecuencia. Y con ello, los productores que quieran probar suerte en la industria también se van a arriesgar menos. Ya saben el estilo que le gusta a las empresas y por ahí van a tirar simplificando desde el inicio y presentando más y más de estas propuestas, creando un panorama cada vez más flojo. Si bien series como Infinity Train parecen ser ese camino dorado que Dorothy debe cruzar para ir a Kansas, lo cierto es que es muy complicado que se vuelva la norma. La existencia de Infinity Train se debe a que la acogida que la serie recibió en YouTube fue masiva, y por eso Cartoon Network se aventuró a producirla. Pero como dije, debido a que los autores que deseen el éxito tomarán los caminos más obvios, cada vez será menor el número de propuestas atrevidas y arriesgadas, y tomemos en cuenta que el número de por sí ya es muy bajo. Ahora y siguiendo la misma línea, Thundercats Roar es el mayor exponente de este problema. Cartoon Network ya tiene tan sintetizada la fórmula que ya solo ponen a alguien a producir la serie, con los lineamientos de diseño que saben que funcionan y a vender juguetes se ha dicho. Es por eso que estoy totalmente en contra del hate que le ha caído a Victor Colwright ya que él ha sido quien ha dado la cara por el proyecto, pero lo cierto es que él no ha orquestado nada de esto. Si vemos la ficha técnica de Thundercats Roar, notamos que él aparece como coproductor ejecutivo. El que aparece como el productor a cargo es Sam Register, ¿Y quién es Sam Register? Para quien no lo sepa, Sam es el actual presidente de Warner Bros. Animation and Warner Digital Series. Esto es algo que no verán en las fichas de otras series, ya que esto es como el universo cinemático de Marvel. Ellos tienen clara la idea, solo necesitan a alguien que la ejecute, no que la transforme, modifique o revolucione, solo que la ejecute. Cartoon Network tiene tan claro que ese estilo es funcional para simplificar el trabajo, aumentar la producción y vender juguetes, el cual por cierto es su fin postum, que lo van a seguir haciendo. Si bien el llamado estilo Call Arts no existe, sí existe una tendencia a mantener un formato minimalista. Porque funciona y eso es lo que busca una empresa, algo funcional. Muy a mi pesar, supongo que solo nos queda esperar pilotos con buenas intenciones y apoyarlos tanto que forcemos su producción. Y así de algún modo ayudar a equilibrar un poco la balanza, no a cambiarla, solo a no dejar que se incline tanto. Ya para finalizar, respecto a todas las personas que dicen que Thundercats será arruinado por Roar, la verdad es que no. Para fines generales, las anteriores entregas no han sido borradas de la existencia, puedes verlas cuando gustes. Para fines de Cartoon Network, esto terminará siendo más beneficioso porque lograrán lo que no lograron con Thundercats 2011, vender juguetes, y a los niños muy probablemente les encante, tal y como les encanta Teen Titans Go. Lo máximo que podemos hacer es lo que dije antes y dedicarnos a no ver lo que no nos guste, al final los números no mienten, podemos alzar la voz y reclamar pero si se siguen haciendo producciones de este tipo es porque al final de mes los números verdes siguen en aumento y contra eso poco o nada se puede hacer.